¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Eh. Eh. Alola a todos. Vamos a primero que nada cogemos la poción máxima esta que está aquí. Que era uno de los objetos que me faltó por coger. Y bueno, vamos a, a empezar con la prueba. Vamos a guardar porque no sé qué puede salir de aquí. A lo mejor salgo 5 Pokémon menos. <ríe> me quedo con solo uno. A ver qué va a pasar. Sí, pintora, llegó la hora de que afrontes mi prueba Voy a explicarte en qué consiste Así que presta atención Yo me llamo Sarala y te voy a molestar mucho En este local abandonado habitan muchos Pokémon de tipo fantasma Para completar la prueba tienes que entrar ahí Y fotografiar al Pokémon dominante De esta zona con tu Pokévisor El Pokémon dominante es muy travieso Y le encanta jugar al escondite Pero no te preocupes Que no es peligroso si le haces fotos a, los a otros Pokémon de tipo fantasma, seguro que a él le entran ganas de apuntarse a la fiesta también. Por eso, si notas algo extraño, acércate a echar un vistazo. Eso es señal de que por ahí ronda algún Pokémon de tipo fantasma. Aprovecha la ocasión para sacarle fotos. Toma, te dejo este Pokémon Jeje, Tu ratón también es de tipo fantasma, ¿sabes? A ver, esto por aquí, esto, por, esto otro por allá. ¡Hala! Ahora ya puedes usarlo para fotografiar a los Pokémon y completar la prueba. Es un modo especial que solo puedes usar dentro de este edificio En cuanto entres, estará comienzo la prueba Recuerda que no puedes capturar ningún Pokémon Y que en caso de querer salir La prueba se invalidará Y tendrás que volver a empezar desde el principio Así que prepárate bien antes de empezar Bueno Vamos a hacer entonces un primer intento Porque por lo que deduzco <coughs> Puedo aprovechar esto para subir niveles Pero bueno Vamos a empezar. Yo creo que sí, que la podemos completar. A ver. No, da un poco de cague la música. Para empezar, si veo algo extraño, tengo que apretar algo. La cinta de la caja se está moviendo sola. Vale. Bueno, al menos me avisa. Vamos a La cinta de la caja se está moviendo sola. ¿Quieres usar Pokévisor? Sí. Ah, hay un. Aquí mismo está. Mira, Otako. Has conseguido llamar la atención del Pokémon. Y viene para mí. Un Gastly. Bueno, en un principio no tiene por qué ser. Eh, una. Un desastre, ¿no? Incluso hasta con Elliwers puedo. Puedo usar desarme. Y a lo mejor me lo puedo hasta cargar. Eh, maldición en fantasma. Sacrifica su PS. Espero que sea todos así de fácil. Eh. ¿Pikachu? Acabo de ver un Pikachu. Dakorita, tú eres más. Más acorde para esta misión Pero acabo de ver un Pikachu Por aquí no hay nada más Entonces tengo que seguir por aquí Y seguir a ese Pikachu El carrito se está moviendo solo Vamos a acercarnos al carrito ¿Quieres usar Pokévixor? Yes ¡Uh! Un Super Hunter. aquí ven aquí Les hago una foto Saska ¿Has conseguido llamar la atención al Pokémon? Y ataca Ataca, ataca Haunter <ríe> Bienvenido a tu propia pesadilla Hunter. Tengo a un Gengar se llama Dacorita y está deseando darte lo tuyo Con una bola sombra Coño, todo súper eficaz <ríe> En fin, bola sombra Súper eficaz El igual subió al 39, bien Yo creo que voy a seguir con Dacorita, ¿vale? Otra vez Pikachu Dios, me da a mí que es Mimikyu. Que Mimikyu va a ser el Pokémon dominante de aquí. Hace algo más raro por ahí? Tiene que avisar, supuesto. Los peluches se están moviendo solos. Y como no hay nada más, deduzco que aquí está el Pokémon dominante. Así que... Agárrate los machos, Anto. Que ahí viene. Ahí está. Coño, señor Gengar. Es un señor Gengar. ¿Y ya no está? Cuidado porque los Pokémon aparecen y desaparecen constantemente Observa a tu alrededor y pulsa el botón central del Pokévisor cuando veas uno Bueno, me va a venir bien porque voy a guardar <ríe> Voy a guardar Y vamos a intentarlo nuevamente Y bueno, ya al menos sé por dónde va a venir Gengar Que es por aquí Va a estar aquí arriba Ah no, mírala ahí, mírala aquí, hola no ¿Seguro que quieres terminar? No Vamos a buscarlo Hay que buscar la sombra Y buscando la sombra encuentras al Pokémon Míralo ahí ¡Hola Gengar! Epic Moment Gengar versus Dakorita. Por supuesto, una bola sombra. <ríe> Viene que te caga. Y Dakorita al 40. Sí, señor. Carla al 40 también. Y a ver qué pasa. Vale, se metió para ahí ¿Y cómo hago yo para entrar? Para llegar ¿Puedo ir por aquí a lo mejor? Sí La puerta se ha abierto sola Uy Me entran, Me entran hasta escalofríos Sé que es Pokémon y no va a pasar nada ¿Sientes que alguien te observa? El Pokévisor se ha activado solo Solito <ríe> Mimikyu. Mimikyu. Mimikyu dominante te reta un combate. Claro que sí. Voy a ser un poco capullo. <risa> Golpe bajo. La yfra de Mimikyu se ha roto. Ya rompí igual. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Has matado a la Corita! Dios, ¿le hizo eso a Corita? ¿Qué le puedo hacer a Anto? ¡Qué miedo! Que va, no bueno, lo voy a sacar <risas> mm. Es fantasma y es hada Así que me olvido de sacar a, a, a Eliwars Vamos a sacar a Carla Llamó a un aliado y la hija de la gran... Perra Porque si no es una Mimikyu. Es una Mimikyu. Niebla Clara contra Mimikyu. ¿Qué? Poco le quita. Uf. Tengo miedo de usar a, a Anto Pirotecnia contra Mimikyu. De paso, quema a Hunter. Uff, golpe bajo, madre mía. Cuerpo ya más bueno. A efectos, era, era lo que quería. Yuhu, ahora sabe pirotennia, menos saco cuánto. <risas> Ay, por Dios. Mira, pirotecnia otra vez. Quiero cargar a mini Q ya. Bien. Uf. Outer está a usar hipnosis Vamos a meter ahora sí que sí a Anto. Pero si sí, se me murió un Pokémon fantasma en realidad no se ha muerto Mierda, va a tener golpe bajo Bueno, Poder Z No puedes usar ningún movimiento si los dos usamos golpe bajo, ¿qué pasa? Que te la comes, Haunter. <risas> oh. He ganado, pero he perdido. He perdido a la corita. Jolines. Ha desaparecido una foto en... Ha aparecido una foto en tu... Es una imagen borrosa de Mimikyu. ¡Alola! ¿Y hasta de vuelta, mi pintora? Enséñame la foto que has sacado. A ver, a ver. ¡Hala! Sí que has conseguido inmortalizar a Mimikyu. Y mira qué difícil, eres increíble. Te mereces esto y más. <risa> ¿Y yo para qué quiero eso? Si se me acaba de morir el Pokémon, por favor. se me acaba de morir el Pokémon fantasma, coño. <risa> Pero bueno. La podrá utilizar Anto de vez en cuando. El espectro está el Z. Esta es la pose que tienes que adoptar para utilizar el Poder Z de tipo Fantasma. Ya que has superado la prueba, tienes permiso para atrapar todos los Pokémon que quieras en esta zona. Y toma esto. ¿10 caso Balls? Los Pokémon de tipo Fantasma son unos compañeros excelentes. <risas> Ay, voy a echar de menos a la corita. ¿Cómo? Que el foquetador se activó solo. ¡Oh! Venga ya, el de pintora. Déjate de broma, jaja. <risas> que no cuela. Que sé que no hay ninguna sala al fondo del local abandonado. <risas> no he dicho nada de eso. ¿No ha bajado la temperatura de pronto? ¿O son sea, imaginaciones mías? Yo acabo de ver hasta una cosa moviéndose por aquí detrás. <risa> Llamadme loco, pero lo acabo de ver. Si se pudiera llegar ahí arriba, pues había algo moviéndose ahí detrás. Qué miedo. Vamos al centro Pokémon corriendo. Bueno, ahora que no tengo a Dakota, porque se ha muerto. La pobrecita. Dakota va a pasar al... Ripson. Junto con Tennessee, con Annie, quitamos el objeto, vamos a poner a Tennessee y a Dakota juntitas, que para eso son hermanas, y eh, tengo que meter un Pokémon en mi equipo, bueno, tras pensarlo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, Grecia va a volver al equipo, obviamente tiene poquísimo nivel, y tengo muy pocos Pokémon de doble tipo. Pero eso es bueno, porque me voy a cubrir un poco las espaldas. Bueno, planta fantasma y tierra cero. Pues vale, va bien. Oh. En serio, me ha costado una barbaridad enorme, enorme, enorme, enorme. Eh, vamos a seguir con la historia. No me voy a meter la hierba porque esto es un Pokémon de ruta. Seguimos con la historia y venimos... Aquí. ¡Ostras! Están los macarrones. A ver, ¿qué Pokémon se ha usado? Él igual se usó. Carlas usó. Vamos a meter a Zuko. Vamos a meter a Grecia la primera. No creo que se la cargue. Venga. Vaya, se ha ido más rápido de lo que esperaba No me extraña. os pasáis el día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos Pues ahora me toca a mí, o oh, sí Te lo dije, de verdad que te lo dije Te lo dije, que si volviese a meterte con el teen school, te ibas a acordar de mi cara, ¿verdad? Venga, contra Francine La teen No me acuerdo qué Pokémon tenía. Tiene dos. Golbat. Veneno. Volador. Ah, no le hace nada. Pero, pero, pero, pero, pero... Super Grecia tiene un ataque de... Tumba rocas. Que va a venir que te cagas. Ha desfilado que no le hace mucho. Pero Tumba roca. Así que te va a hacer algo Golbat Y encima te vas la velocidad Para que te aguantes un ratito Mierda Esquivo de ataque estoy confuso Me siento como si estuviera en el pasado Back to the past Venga, no pasa nada Tumba roca anda Mierda bueno, cuidadín, cuidadín, cuidadín Que Grecia se puede volver a atacar Y problema Aplastamiento gigalítico Bien, ya no está confuso Muy bien Grecia Cárgate a Golbat, ya Y te a cambio, te a cambio <risas> Mm, Será así. Eh, fuego, veneno. Sí. Fuego. Contra veneno no tengo nada, tío. Nada, vamos a usar el rocío. Dios. ¡Qué porte que tienes a Vamos a usar Acuaro. Hijo putipus. Vale, pues el combate no se puede alargar mucho, eh. Por más que tenga Acuaro, porque está envenenado. Bueno, espérate. PS. Ah, aquí. Antídoto. Venga. Que casi nunca uso objetos. Pues mira. Ahí tienes un objeto. Y ahora voy a usar Tóxico. Pero yo voy a estar buceándote. Pirotecnia. Bueno. Mientras no salga de ahí, vamos bien. Agarrosillo, de paso cúrate un poquito de agua. Cúrate un poquito. Eso. Ahora usar la Pirotecnia. No, no, no, No le va a hacer nada. Tóxico. No, estoy nadando. No me puedes envenenar. Me envenenó, me, nene, me envenenó a pesar de que estaba buceando Eso es un bug, eso no puede ser Ningún ataque puede darle Buah, ahora mismo me doy grima a mí misma Venga Eres un entrenador formidable, lo admito Ahora entiendo por qué tantos miembros del Team School han tenido problemas contigo, pero si quieres recuperar ese Pokémon tendrás que ir al pueblo Pop. tú y nadie más. Ahí es donde tenemos nuestra guarida. El jefe te estará esperando, no tardes. Nos vamos porque hemos venido, porque hemos venido, aquí nos vamos. Uf, no tiene gracia compartir si ya sabes que vas a perder. Chicos, estás bien. ¡Pobre Gucci! Esto es imperdonable. Creo que es la única vez que esos... ...impresentables han hecho algo inteligente. Le pintora, harás que ir solo al Pueblo Po si queremos volver a Yungos. Al menos eso han dicho ellos, ¿no? Pueblo Po es ahora la base de operaciones del Tien School. Busca un hombre con un kimono en la Ruta 15. Seguro que puede ayudarte. Toma, dale esta Uzi y esto a Yungo. Para ah, mí raro. Sí, claro. Ahí se lo puede dar. <risa> bueno, Lilia, se llevaron al cosmo. No quieren imaginar la mal que la tienen que estar pasando a esos niños. ¿Quién sabe de qué barbaridades son capaces los del Teen School? Eli pintora, por favor, haz, haz lo que esté en tu mano. Para ayudar a ese pobre Pokémon. ¿Puedo entrar ahora? Hmm. Una célula cigarra aquí. No mm, hay más cosas que coger. Y en el otro lado... Cosmo, ¿qué haces tú fuera? ¿Mah? Y aquí, el cuarto del otro, ¿no? ¡Ah! ¡Un Mimikyu! ¡Qué Mimikyu! Mimikyu! No, tú no, tú malo. Tú muy malo. Te tiene el Teen School, es por eso tú eres muy malo. Bueno. Pues nada. Tengo que ir para allí. Pero bueno, mientras vamos a luchar contra alguien. Eh, Rosy está envenenada. Anton no ha aparecido en todo el juego. Así que vamos a luchar con Anto eh, Y vamos a curarle primero A este no Tú nada eh, A Rocío vamos a curarle el envenenamiento Y después ya venimos Bueno Vamos a ver Si quiero luchar contra ti, sí, venga Ah, Lola ¿Me lo preguntas? ¿Alola? Entrenador guay, Enrique te desafía con dos pokés Mola su peinado ¡Oh! ¡Wow! ¡Cómo mola! Un sandstrip es de tipo tierra Y al mismo tiempo hielo Así que... Mmm, creo que hago muy mal teniendo a Anto al primero Eh... sí no quiero que Anto se muera. No, gracias. Eh, tipo hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Eliwers, ataque. Defensa férrea. Vale. Sube la defensa. Pero yo te hago una sorpresa. Y te hago una demolición. Y te la mamas. Fuera. al 42. Marowak. Mm, fantasma fuego. Ahora sí, venga, Anto. Que tienes mucho que hacer. a tu poder Z porque dice no puedes usar ningún mo ningún movimiento y esto ahora por qué me iba pasando desde antes no puedes usar ningún movimiento como que no Nos hemos quedado, eh. Alola. Es una persona de conversación fluida. Pues nada, vamos a irlo dejando por aquí. Yo voy al centro de Pokémon a curar a mis Pokés. Espero que les haya gustado. Yo voy a averiguar a ver por qué no puedo utilizar los uh, los ataques Z.